En un nuevo bloque de nuestro programa de Día Jueves y Mejor de Mañana Y es un placer enorme darle la bienvenida Una vez más a nuestra profe de arte De sí. manualidades, Ceci, Ceci ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por volver Muy bien, excelente Un gusto que estés por aquí Porque además tuvo muy buena repercusión uh -huh. Nuestra primera clase Esa sí. maceta que hicimos, espectacular Con materiales reciclados Y quisimos redoblar la apuesta. Otro elemento para decorar nuestra casa Que mirá, sí. acá lo ves En esta mesa preciosa que ya armó Ceci te vamos a enseñar, bueno, ella te va a enseñar nosotros no, claramente. <risa> nosotros cómo van a armar, mira, este candelabro lo voy a levantar para que puedan verlo bien. Divino. Todo con materiales reciclados. Mira, espectacular. Claro, como estaba por acá atrás, por eso lo levanté para que lo puedan ver bien. Sí, yo para que sí. se vea cómo lo pueden. Utilizar mirá y qué bueno. una hermosa mesa para esperar a las visitas Me encanta, Precioso. espectacular Aunque también mirá. lo podemos usar todos los días, ¿no? Por supuesto, también. como centro de siempre, mesa Siempre hay buenos eh, momentos para, para compartir para Me compartir. encanta, Bien. perfecto ¿Quieren Vamos que empecemos? Eh, con el paso a paso Tenemos la plaquita de materiales Para que vos sepas en casa qué materiales vas a necesitar Qué elementos para preparar este candelabro espectacular mira ese candelabro chic Me, Me encanta chic. Mirá que lindo Tapas de envase de diferentes tamaños, un frasco de plástico, un frasco de vidrio, cemento de contacto, que ya sé si bien nos va a explicar para qué lo vamos a utilizar, silicona fría, pintura a la tiza, pintura acrílica, barniz al agua, cintas, cordones, etcétera, Lo que tengas, pincel, cepillo de dientes, taquito de madera y vela LED. A esto que ves ahí, agarrá tu celu sacale una foto así ya lo tenés listísimo para cuando lo quieras eh, preparar en tu casa. Bien. Bien, ¿arrancamos? Arrancamos. Bien, acá tenemos un montón de envases, sí. tapitas. Con esto vamos a armar nuestro candela. Perfecto. Perfecto. Bien, lo que vamos a hacer es poner una base, vamos uh -huh. a poner una tapita, porque esto le tenemos que dar un poquito más de altura. Claro. Podemos hacer más bajitos, más altos, eso es. Y esto es lo que le va a dar la altura que nosotros podemos usar cualquiera de estos envases. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ponemos esto acá. De repente ponemos otra tapita. Sí. Y... Le vamos dando la forma. Eso que Eso nos jugamos guste. nosotros de forma libre. Bien. Uh -huh. ¿Con qué vamos a pegar? Vamos uh -huh. a pegar con un cemento de contacto. Ajá. Bien. ¿Por qué cemento de contacto? Porque, como bien lo dice, es contacto. Nosotros tenemos que poner el pegamento. Sí. Bueno, yo voy a hacer una pequeña demostración. Sí. Sí. ¿Y ese cemento de contacto se consigue en cualquier sí, ferretería? Sí, sí, hay de, hay de varias ejemplo. marcas, en ferreterías, en artística, bien. en mi propia artística. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto así. Apoyar la tapita, uh -huh. levantar y dejar que esto ore. Ah, mira. Ah, bien. Una vez que esto haya oreado, ahí unimos nuevamente las dos piezas. Bien, no hay que dejar entonces las dos piezas esperando que se peguen. No, no, bien. porque esto hay que dejarlo secar, porque ah, funciona así, bien. por contacto de uh -huh. una pieza y de la otra, entonces Perfecto. pega. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Así vamos a armar nuestro candelabro uh -huh. con todos los productos descarta ¿Y qué usaste, por ejemplo? ¿De qué son esos envases? Eso es una acá, salsa César. Sí, una salsa César, <risa> ¿Qué acá no tapitas, bueno? tapitas de franja, Esta es una tapita de mm, helado. Muy mm. bien. Eh, una tapita de cera suiza. Bien. Eh, esto es alimento de canario, Ajá. Uh -huh. Bueno, fíjate que con cualquier envase esto que. tengan es el, las multivitaminas que se le dan a los ancianos. Claro, así que tiene. Muy bien. bien. Sí, exacto. Bueno, todo eso. No hay que tirar. Nada, nada, nada porque puede con usar. eso hemos realizado Mira, esto. que queda bellísimo. Bien, yo tengo acá un paso más adelantado. Sí. Ya lo pinté. Una Perfecto. vez que está todo seco, ya lo pinté ¿Con qué tipo de pintura? Eso. A prestar atención ahora. Bien. ¿Por qué? Nosotros tenemos acá diferentes materiales. Sí. Tenemos plástico, tenemos lata, tenemos, claro. podemos tener vidrio. Uh -huh. Y no todas las pinturas se adhieren a los diferentes materiales. Sí, claro. Entonces vamos a utilizar una pintura a la tiza. Ah, bien. No, ¿Sí? no he escuchado ese no, término a la tiza. Bien. Es, relativamente ahora está de moda. Eh, es una pintura que tiene un componente que es más adherente a cualquier bien. superficie, Entonces, ante que no cualquier sea material. porosa. Bien. Sí. Uh -huh. Bien. Siempre les digo, tienen que limpiar antes de pintar uh -huh. la superficie, con alcohol en lo posible. Uh -huh. Limpian bien, luego pintan y siempre es importante esperar los tiempos de secado de las pinturas. Uh -huh. Damos una mano, esperamos, damos otra, para que esto, cuando nosotros lo toquemos, no se nos salga. Perfecto. Tienen que tener paciencia si van a pintar con color blanco, porque sí. tienen que dar unas tres o cuatro manos. sí. Bien. Bien. Vamos ahora a hacer un detalle que es como vemos acá, es como un desgastadito Está claro, bueno, como claro, si como fuese antiguo, antiguo. Uh -huh. Mira está Para hace. eso vamos a utilizar una pintura acrílica Sí, Sí. en color como como beige El, el color que ustedes quieran, acá uh -huh. ustedes juegan con los colores, cada cual pinta claro, de acuerdo la uh -huh. a, la, a la mesa, el color de mesa que vayan a querer Bien. armar y demás Bien, yo acá tengo una maderita Miren sí. lo que voy a hacer, eh. presten atención Vamos a pintar la maderita Esto se llama técnica de falso decapado Ah, da, Bien Entonces, una vez que pintamos la maderita ¿Qué hacemos? Hacemos ah. de esta forma así ¿Sí? Vamos raspando la Y vamos poquito. raspando Entonces generamos como si esto estuviera... Eh, desgastada la pintura, claro, rotito Lo pinta muy toda muy la bueno. superficie Claro, bueno. entonces vamos haciendo este proceso así ¿Sí? Perfecto, muy bueno Es a gusto, cada cual pone la cantidad que quiera Me encanta Una vez que hayamos <risa> terminado todo uh -huh. esto Vamos a ir a la parte decorativa uh -huh. Acá se puso lindo Bien Tenemos que usar silicona fría Bien Sí y vamos a proceder a adornar. Yo en este caso tengo cintitas, uh -huh. cordones, miren un montón. De todo. Con lo que tengamos no las podemos arreglar. Con lo que tengan en casa. Perfecto. Entonces, de esa forma vamos a poner el pegamento, ¿sí? Esto no es de contacto, Bien. así que hay que, cuando salga... Hay que colocarlo para que más rápido. fuerte. Claro. Perfecto. Podemos decorar directamente, lo colocamos así. y colocamos y vamos pegando bien. ¿Cuál es la idea? Mm. La idea es cómo ocultar las uniones de los diferentes claro. envases para darle un Mirá poquito acá, de prolijidad acá lindo que se ve, claro, acá mira bien. Eh, podemos poner chicas, tenemos para poner un montón de utilizar un montón de cinta todo de, así. Podemos agregarle una florcita. Eh, esto es a creatividad de cara impecable caballo, ¿sí? y luego. Bueno, la parte superior. La el parte frasquito. superior. El frasquito. Una vez que esté bien, bien limpiecito, uh -huh. yo, mira, acá tenemos otro envase diferente. Sí. ¿Qué hacemos? Vamos a ponerle agua a la pintura. Mm. Vamos a tomar. Agua común, no tiene agua ningún otro común. tipo de... Vamos a tomar un cepillito de dientes. El que no uses. Sí, porque si no el claro de... te, van los los los de te van a quedar. El viejito, el viejito. Coloreado. Y vamos a proceder a uh -huh. hacer un Sí, correte porque. Sí, por, el la por, por, por la duda con la ropa, ¿viste? Vamos Ouch. a proceder a salpicar, sí, como para darle un detalle, uh -huh. que con la luz se ve. Claro, si observamos, se ve como manchadito. Y también Bien. le da el efecto ese de antiguo. Ese de antiguo. Perfecto. Una vez que hicimos eso, también alrededor, para que no se vea la rosca, claro. alrededor le podemos eh, enroscar hilito, cintita, lo que sea. ¿Y con qué tipo de pegamento lo adherimos? Silicona fría también. Con silicona fría. Sí. Perfecto. Solamente pegamos con cemento de contacto lo que son los envases. Bien. Esto yo lo dejo suelto porque muchas veces quiero cambiar claro, eh, ¿no? de no. recipiente, entonces podemos eh, utilizar Total. otro. Una cosa muy importante: sí. barnizar. Ah. Bien. Porque como esto es un elemento que eh, por ahí lo usamos en la mesa y demás, sí. lo importante es que usemos un barniz al agua, barnicemos todo, le demos dos o tres manos, así eso ya queda protegido perfecto. y lo podemos limpiar en el caso de que Eso se puede lavar, ¿con qué se recomienda lavar? No, un ¿no trapito utilizarlo? húmedo, perfecto. sí, con un poquito de alcohol, un trapito húmedo, limpiamos y siempre lo mantenemos perfecto. bueno. bueno perfecto. Y este es el resultado, mira este cómo es queda. El espectacular, con envases, con tapitas que tengas en tu casa, mira el tremendo. Lindo candelabro, un elegante, con efecto Una antiguo que vas a tener, si se nos movió un poco la velita, para está, está, está, está de decorar chicas. tu casa. Si les parece, vamos a volver a poner la plaquita de los materiales, parece porque bien. ya viste el proceso cómo es y ahora seguramente querés anotar, ay, para que no se me olvide nada, porque lo quiero hacer yo mismo en mi casa, el candelabro chic por nuestra profe Ceci Oronen. ¿Querés leerlo vos, Lucas? Dale, pero cómo no, Dale. ¿qué necesitas? Tapas de envase de diferentes tamaños, frascos uh -huh. de plástico, frascos de vidrio, cemento de contacto, silicona fría, pintura a la tiza, pintura acrílica, barniz al agua... Cintas, cordones, etcétera. Pincel, cepillo de dientes, como vimos. También un taquito de madera y la vela LED que le da el toque final. Pero puede Perfecto. ser también una vela común y corriente. Puede ser vela común y corriente porque esto, al ser de vidrio, no, no corre problema. ningún peligro Excelente. de que se prenda Y todo lo que es la silicona, el pegamento, vos lo tenés en tu artística, decías, como artística. para que ya sepan dónde tienen sí. que ir a conseguirlo. Arroba Mercado de Arte Mendoza. Mercado de Arte. Si les parece, vamos a poner a el Instagram. Ah, no, mira, ahí, ahí, ahí tenemos. Tú, ¿tú, todo Mercado todo de Arte MZA durante todo la nota ha estado allí escrito para que puedan Buscarla Así, si, si queda alguna duda Algún tipo de, de paso que se perdieron Le escriben, le, escriben. le dejan mensajito Y también eh, pueden ver por allí Un montón de otras manualidades para tomar Me encantaría que vos. me sugieran también Qué les gustaría, ah, ¿qué les gustaría ah, que haga ah, está, está bueno, es obvio. Obviamente. bueno eh, Porque hay veces que hay muchos materiales Que las señoras no saben cómo usarlo bueno, claro. Se mandan cada lío <risa> Entonces estaría bueno que por ahí me consulten O me pidan que, que quieren que yo traiga la, El próximo programa y, Excelente, excelente lo hacemos, estaremos atentos a los mensajes, a las sugerencias, mira Mercado de Arte, mz vas y la seguís a Ceci, le dejas tu consulta, le dejas tu sugerencia y además para tomar clases con vos se me ocurre, te escriben por ahí también, también o porque al mío personal, sí, ah bien perfecto, sí, sí, sí. al mío personal también excelente, bueno, también tenemos clases de crochet y bordado, porque ah, este qué que tenés acá lo hiciste vos, ese, ese lo hice yo el... porque yo tomo clases de crochet con no sí. así que ese lo hice yo sí, también, perfecto, mira, todo lo que Podemos aprender. Se aplaude. Ese aplaude Ese gracias. Lo tenemos que hacer sí, vamos a preparar nuestro candelabro. propio candelabro. Me encantó, Lo, lo, lo quiero ver. Por favor, no, sí. no. no, Ceci. gracias. gracias. gracias. gracias. Un placer enorme. Y hasta la, la próxima. Eh. Hasta Obviamente la próxima. que esta nota va a quedar cargada.